Soy doctora de nadie así que loco es para casa Conmigo no es suficiente No me enredes, me patraña Piénsalo dos veces Y la de dos plantas no era por la crueles Que le golpeé en la puerta y te demuestra Que conmigo nadie se entretiene Que conmigo nadie no no se entretiene Y cada practicar busca loco pueda andar libre Andate con cuidado con lo que dice y lo que haces Que hace rato que no traigo ni un vendaje. Puedo leer tus pensamientos, lo más focaces. Y mis sueños como te llevabas todo en mi equipaje. No tengo problema, puedo llevártelo todo si quieres tú. Lo que quiero, suelo dármelo yo. Lo cabe en maletas porque es grande y tiene iniciales R, -A -P. Vengo salvaje. salvaje. Nene, no compliques tú las cosas. O me hablas bien o me hablas de buena forma. Bebí leche materna hasta los dos años. Con el propósito me cargo a los de tu tamaño. A los pequeños, a los que se sienten grandes. Haciendo sentir menos. A los que suelen ser amables. Acuérdate de la chichita con la que te no te metas con la chicha que te sale caro el partido. Así que ten cuidado, no me vuelvas a hablar así Acordamos respeto, lo dejamos hasta aquí Suponía venía yo de la casita de las princesas, te aviso Yo vengo de una ruca llena de guerreras Defenderme antes de hablar, me enseñó la abuela A mí nadie me grita, a mí nadie me pega A mí nadie me habla así golpeado Tengo memoria de elefante, para dejarte bien clavado En esta lista negra y no te sientas asegurado Que por ser tu mi amigo siempre me tendrá a tu lado Yo tengo mi camino Soy una consciente No buscaré perros falderos para que le un mal Y me meten tampoco soy un trofeo me tengo mi deseo y no voy a posponerlo porque te parezca feo.